Madre mía, creo que todo lo que filtramos se está cumpliendo y eso me gusta Tenemos todavía más información sobre la siguiente temporada Y se ha filtrado tantísima información que la tenemos que comprimir Así que espero que estén cómodos con un vasito de Coca-Cola Con una pastita para comer Tranquilamente vamos a empezar con este nuevo video. Hermanos, ¿quieren conseguir 10.000 pavos en Fortnite de manera gratuita? Tan solo deberás introducir el código MISTERDENEOX en la tienda de Fortnite para apoyar el canal. Si lo introduces, comenta en los comentarios, yo uso tu código. Y te daré corazón, si llegamos a 10.000 personas apoyando el código Mister de Neox, regalaremos los 10.000 pavos y además regalaremos también 10 pases de batalla de Marvel. Así que si además no quieres pavos para poder comprar el pase o ninguna skin de las que próximamente estarán llegando, es tu ocasión perfecta Tan solo debes estar suscrito al canal con la campanita activada Y usar el código en la tienda Así ya estarás participando Y os deseo muchísima suerte a todos bro. En primer lugar, por fin tenemos la gran grieta En el cielo de Fortnite Hace unas semanas que la filtramos Y que hablamos sobre la grieta Y desde luego... Si apuntamos a la grieta escucharemos unos ruidos realmente muy extraños, vamos a escucharlos. Después de ver el espectrograma que lanzamos hace unos días, nos muestra la realidad sobre la siguiente temporada. Y no es casualidad, sino que tendremos a Galactus llegando de una manera especial a la isla de Apolo. En primer avance, ya tenemos oficialmente el nuevo cómic dentro de la sala del Battle Royale en el juego. Hagamos clic en el libro. Veamos qué aparece. Asgard, la ciudad de los dioses, el reinado de Thor. El libro nos cuenta un poco la historia de Thor y su planeta. Cómo Galactus llegó estrellándose en su propio mundo. Al parecer según el cómic, Galactus y Thor descubrirían nuevos mundos y planetas. Thor los evacuaría con el puente Bifrost. Thor salvó a estos planetas antes de que Galactus los engullera por completo. Como bien sabéis Galactus es famoso por comerse planetas enteros. Llegó la hora de combatir a Galactus pero parece que no pudo ganarle por el momento. Así que después del cómic tuvimos el teaser 2 de la temporada 4 el primer teaser oficial donde aparece directamente las letras de Fortnite modificadas que en el fondo nos muestra diferentes pistas para la siguiente temporada posteriormente llegó esta imagen bastante extraña donde se nos muestra un gran personaje detrás de las letras se tratará de Galactus al menos yo creo que sí es Galactus, pero ¿vosotros pensáis diferente o lo mismo que yo? Si piensan diferente, pueden dejármelo justo aquí debajo en los comentarios. Estaré leyendo todos vuestros comentarios, teorías y opiniones, así que chicos, comentar en el vídeo. Así que chicos, anímense y comenten, porque les estaré leyendo a todos. Este nuevo teaser se llama Preludio, así que todavía faltan pistas y novedades... ...sobre la siguiente temporada... ...por lo que Epic Games... ...decidió mostrarnos más... ...de lo que estamos buscando... ...lanzaron este tweet... Únete a la batalla... ...27 de agosto de 2020... ...entonces... ...al parecer habrá un gran combate... ...o al menos un conflicto... ...algo que hará luchar... ...a Thor contra Galactus... ...pronto lo estaremos viendo... ...al menos eso me dieron a entender... Como ya saben además, Donald Mustard es uno de los jefes de Epic Games. Se puso como banner en su propio Twitter oficial. ¿Adivinen a quién? Galactus llegando a un nuevo planeta. ¿Nuestro planeta de Apolo? Entonces después de esto, se filtró que no solo la skin de Thor estará llegando próximamente... Sino que el pase de batalla al completo serán skins de superhéroes. Y adivinar, Groot será una de ellas. Confirmado hermanos. ¡Oh! Estoy realmente emocionadísimo por esto. También la skin de Tormenta ha sido encontrada de los X-Men. Por lo que se mezclará todas las sagas de Marvel para traernos... Una nueva temporada llenísima de aventuras y nuevos desafíos. Sigue existiendo en el juego todavía el nombre de Poi Crater. En inglés significa Poi, lugar de interés con nombre. Por lo que el cráter será una nueva ubicación con nombre que estará llegando y no se sabe nada prácticamente de esto todavía. Pero aquí está el Tito Neox para traeros la solución. Ya saben que se los mostré hace unas semanas todo esto del cráter. Entonces al parecer una nave androide o un gran objeto impactará con el mapa de Fortnite para crear un nuevo cráter en la isla. Sabemos que según la película de Thor, el causante del gran cráter del comienzo es ni más ni menos que el gran martillo de Thor tiene todo el sentido, además que sea el martillo de Thor, hará que esta temporada sea más escalofriante. No está del todo confirmado, pero después de ver todas estas novedades que hemos traído en el vídeo de hoy que están llegando al juego últimamente, es la mejor de las opciones que tiene Fortnite para cumplir con la grieta del cielo y para crear el cráter en la próxima temporada. Estarían matando dos pájaros de un tiro. Antes de acabar el video quiero mostrarles algo realmente increíble. Se ha encontrado similitudes entre las skins a astronautas que ya estaban en el juego y la historia de Siona y su nave espacial. Por lo que las skins son relacionadas por algún motivo. Este logo que están viendo aparece en la nave de Siona y además en las skins antiguas de Fortnite también. Además, el visitante también tiene el mismo logo justo detrás, en la espalda. Pero eso no termina aquí. Si son fanáticos de Fortnite, recordarán este helicóptero en el juego. Hace realmente mucho tiempo de esto, pero estuvo en el juego. Pero aparece el mismo logo de Siona en el helicóptero de hace varias, varias... Varias temporadas Han pasado años Así que chicos Ya les hemos traído Todas las novedades Realmente no quería hacer el vídeo demasiado largo Por lo que hemos comprimido toda la información Y el Tito Neox os la trae Un día más ¿Les gustaría saber la historia completa De la temporada 4 de Fortnite? Si este vídeo llega a 3500 likes Antes de la noche Traeremos otro vídeo En el día de hoy Vamos a desbloquearlo, hermanos. ¡Hasta la próxima!